Hola a todos y bienvenidos a Dance Day, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy vamos a ver un tema que se utiliza mucho en la geometría. Vamos a analizar las líneas notables de los triángulos. Veremos el tema de alturas, también veremos el tema de medianas y por último veremos el tema de mediatrices. Y los puntos en los cuales se intersectan estas líneas. No siendo más, comencemos. Vamos a comenzar con las alturas. Y el punto de intersección que se llama ortocentro. Definamos qué son las alturas. Son rectas perpendiculares a un lado que va desde el vértice opuesto hasta el otro lado. Esas son las alturas. Vamos a concentrarnos en las alturas. Pero para ello es mejor utilizar un triángulo el cual nos permita graficarlas. Vamos a mirar. Entonces recordemos que las alturas son rectas perpendiculares que van al lado opuesto del vértice. Entonces tenemos lo siguiente. Para ello es importante utilizar una escuadra. Puede ser de 60 o 45 grados. ¿Por qué? Porque miren que acá forma un ángulo de 90 grados y es perpendicular. Entonces vamos a irnos, miren que tenemos uno, dos y tres lados. Vamos a ir desplazando la escuadra en cada una de esas líneas para que complete el lado pues. Entonces vamos por la primera, vamos de esta manera, vamos a ir, nos vamos yendo y la vamos desplazando. Miren que tiene que ser perpendicular hasta que llegue a ese vértice. Miren acá, ya la encontramos, quiere decir que queremos graficar en este punto. Entonces ubicamos acá y trazamos la línea. Esta sería la primera altura. Ahora hacemos lo mismo con la otra. Ubicamos la escuadra, vamos hasta que encontremos ese lado. Ya allí la encontramos. Y trazamos la línea. Ya hemos encontrado dos alturas. Nos faltaría solamente este lado de acá. Hacemos lo mismo. Nos podemos ir de esta forma o de la siguiente. Ubicándonos de esta manera. Hasta que encontremos ese punto donde corta. Miren acá. Aquí. Es perfecto. Vamos a trazar la línea. Bien, como podemos ver, aquí hay un punto de intersección. Obtuvimos tres alturas, pero ese punto de intersección se le conoce como el ortocentro. ¿Y qué es el ortocentro? Es el punto donde se encuentran las tres alturas de un triángulo. Es como un punto de intersección entre las alturas. Veamos ahora las medianas. Definamos qué son las medianas. Las medianas son líneas rectas que unen el punto medio con su vértice opuesto. El punto de intersección de ellas es el baricentro. Ahora veamos las medianas. En las medianas debemos tener en cuenta utilizar el transportador. Pueden utilizar uno completo o uno medio como el que tenemos acá. La idea es ubicarnos en cada uno de los vértices, medir el ángulo que tiene y mirar dónde se encuentra la mitad de ese ángulo, para trazar la línea. Veamos cómo lo podemos hacer. Entonces, tomamos el transportador, vamos a ubicar el punto medio, entonces, ubicamos el extremo y medimos el ángulo. Miren que aquí nos da 70 grados, la mitad sería 35, entonces buscamos dónde nos da 35, y ponemos un puntito por acá ahora teniendo esa línea trazamos desde el vértice entonces unimos a ese punto No bien ubicar bien la regla en este caso estoy usando el transportador para graficar bien ahora hacemos lo mismo para este lado miramos el ángulo en este caso vamos en el sentido contrario 0, 10, 20, 30, 44, 44, sí, la mitad sería 22, buscamos el punto que sea 22, que sería por acá, y trazamos la línea. Muy bien, ya llevamos dos medianas, ahora nos falta hacer lo mismo con este último vértice. Medimos el ángulo, nos da 60, eso nos daría por acá, que equivale la mitad, que es 30 grados. Y unimos al vértice. Como podemos ver, un punto de intersección entre esas tres medianas. El punto de intersección... Se conoce como el baricentro. Este es, este punto de acá, corrijo, es el baricentro. Y todas las líneas que graficamos acá son las medianas. Veamos ahora qué son las mediatrices y cómo se grafican en un triángulo. Definamos ahora las mediatrices. Las mediatrices son rectas perpendiculares de un segmento, que se trazan desde un punto medio. Y el punto de intersección se llama circuncentro. Ahora, para terminar, vamos a concentrarnos en las mediatrices. Para ello, entonces, vamos a utilizar este triángulo y vamos a trazar cada una de sus mediatrices. Veamos Tenemos lo siguiente Como me hablan de perpendiculares Es recomendable trabajar con la escuadra Vamos a medir cada lado Y vamos a hacer la mitad de cada lado Empecemos por acá Tomar este ladito y lo medimos Esto nos da ver, 29 La mitad de 29 Es 14,5 entonces por acá quedaría ese puntico. ¿Y qué dice? Se traza una perpendicular. Ahí no me interesa para nada que se una ese punto el vértice. Solamente busco acá que sea perpendicular y trazo la línea. Bien. Vamos a hacer lo mismo con este lado. Medimos este segmento. Miramos que nos da 23. La mitad de 23 es 11,5. Lo pongo por acá. Y busco una recta que sea perpendicular. No me importa que no toque el vértice. Si lo toca, pues no es, no es que sea una regla. Y trazamos. Ahora. Ahora. Hacemos lo mismo con el último lado. Medimos, veámoslo así. Nos da 29, eh, nos da, espera, bien. Si nos da 29, la mitad va a ser 14.5. Y hacemos lo mismo. Miramos su perpendicular. En este caso sería esta. Y trazamos la línea. Este sería el punto donde se cruzan las tres mediatrices. Y a este punto se le conoce como el circuncentro. Entonces, donde se intersectan las tres mediatrices es el circuncentro. Con esto...